mañana comienza todo el día de mañana comienza todo varias cosas muy importantes a tener en cuenta para a partir de mañana ¿vale? por eso yo decía hasta el día 10 no voy a tocar nada prefiero esperar ver datos ver cómo reacciona el mercado de momento la reacción ha sido muy positiva hasta hoy vamos a ver qué pasa a partir de mañana y día súper importante también el viernes. Ahora vamos a ver los datos que, que son importantes y que hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Pero bueno, decía Tony Judd que la única forma de que todos, incluso los gorrones, paguemos por un servicio de correos, por ejemplo, es mediante impuestos universales. Bueno, ya sabéis que llevan tiempo intentando... Que, bueno, pues ese 15% que lo paguen todas las empresas globalmente, estén en un país fiscal o no, intentando llegar a acuerdos, pero como que todo se desvanece ahora con la crisis y todo esto, como que vamos a dejarlo y ya, ya veremos, a ver si algún día esto se soluciona. A ver, el tema de impuestos, evidentemente es importante, un país no puede mantenerse sin impuestos, esto hay que ser serios, eh, yo sé que hay mucho anarquista, ¿vale?, pero la realidad es que sin pagar impuestos es imposible mantener un país. No se sostiene. No, no, no, hay, no hay tutía. Eh, que la cantidad es mala. Que es una, un robo. Sí. Que la gestión. Porque al final nosotros contratamos durante cuatro años, cinco años, dependiendo del país que sea. A X personajes para que gestionen ese dinero. Y lo gestionen correctamente. Entonces yo no creo que haya que subir impuestos. Incluso creo que se podrían bajar. Pero... ¿Qué hay que hacer? Optimizar la gestión de esos impuestos, no tirarlos a la basura o tirarlos al váter y luego tirar de la cadena, como pasa en un montón de sitios. Yo me pongo enfermo. ¿Vale? Pero no es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar el ganar dinerito, que todo nuestro problema sea pagar impuestos. Y nuestro problema al final es pagar impuestos, eso quiere decir que ganamos dinero. Con lo cual, pero, pero, pero para pagar impuestos... ¿Vale? El primer paso es ganar dinero, porque hay mucha gente que, bueno, veréis, veréis dentro de poco, porque estoy haciendo un vídeo sobre, sobre formación, la formación y demás, el curso, y es que hay mucha gente que tú dices, tú, vamos a ganar dinero, ¿quién ganar más dinero? Joder, pero es que voy a pagar mucha Hacienda. Coño, que ese sea tu problema, primero gana dinero, no me jodas. O sea, no gana un puto duro en toda tu puta vida y ahora estás, estás pensando en lo que le vas a pagar a Hacienda sin haberlo ganado. Estás empezando la casa por el tejado, así nos va, así nos va. Y bueno, sobre el tema de estos impuestos... Eh, vamos a hablar... Eh, estoy preparando un vídeo especial... Para que nos demos cuenta... Primero... De su necesidad... De por qué son importantes... Y de lo que acarrea también su abuso... ¿Vale? Porque cuando se abusa y se exprime demasiado a la gente... Al final pasan cosas que son muy malas... Muy, muy malas... Para todos... Entonces... Yo creo que nuestros dirigentes deberían de empezar a, a frenar un poco, a parar un poco y a gestionar correctamente, a optimizar toda esa gestión, porque hay muchísimo dinero, es, o sea, es, es exagerado y encima es descarado, les toca un pie, les da igual, y lo estamos viendo cada día en el Congreso, los diputados, lo estamos viendo cada día en los ministerios, lo estamos viendo cada día en cualquier entrevista, les da igual, les es indiferente. Pues yo creo que deberían empezar a, a tener cuidado, debería empezar a tener cuidado mucho cuidado porque sabemos lo que pasa no cuando el pueblo empieza a estar descontento cuando las clases bajas están descontentas malo, cuando las clases medias están descontentas es cuando empiezan a rodar cabezas, y las cabezas que rodan evidentemente son las de los que están ahí pero bueno, ellos verán si cada uno se juega como es de no cada uno se suicida como quiere en fin a tener en cuenta, mañana tenemos IPC en Estados Unidos, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver si la subyacente está bien, si baja donde tiene que bajar. Bueno, os voy a dejar el link al calendario, eh, lo, lo he dejado varias veces, pero bueno, os vuelvo a dejar el link al, al calendario en investing.com, creo que es el sitio más adecuado para ir viéndolo, para que lo podáis ir siguiendo. Eh, y, y veáis qué cosas son importantes, ¿no? Eh, importante y más importante que el IPC, que lo llevo diciendo tiempo, comienzan temporada de resultados empresariales. Vamos a ver qué tal se ha dado. Vamos a ver qué tal se ha dado. A mí me interesa más quizás el siguiente trimestre, pero... Sobre todo por, el, por, por la duración que pueda tener todo este BNG en el que estamos metidos. Pero este creo que es importante. Creo que, que va a ser bastante importante. Entonces, bueno, empezamos ya con pues, Wells Fargo, Group, Banco de América JP Morgan... ¿Vale? Toda BlackRock también tiene que dar... <ríe> Pobrecitos, ¿no? Oh, están en bancarrota. Eh, tienen que dar datos. El PIB de Reino Unido también lo tenemos el viernes. O sea, todo esto va el viernes. Eh, PIB de Reino Unido lo tenemos el viernes también. Y, bueno, datos de la Eurozona, también eh, el crecimiento anual eh, de Alemania, importante, y el IPC también en Japón. Vale, entonces, tenemos una segunda mitad de la semana, convulsa, interesante. No os fijéis solamente en los tipos de interés, o sea, en, en, perdón, en el IPC y su consecuencia sobre los tipos de interés. Esperemos que baje donde se espera. Eh, según... Uh, calendario espera, a ver, previsión 6 y medio, anterior fue 7.1 eh, Esperamos 6 y medio, vamos a ver, vamos a ver qué datos nos dan, ¿vale? Porque la subyacente es la que preocupa, a ver qué tal se ha movido y, y en base a eso, bueno, eh, horario Mañana a las 14.30, ¿vale? Mañana no, es, no hay reunión del Fondo ni cosas de estas, con lo cual es a las 14.30 cuando dan el dato, y una vez que dan el dato, apertura y a ver qué tal sienta el mercado. Entonces, tenerlo muy en cuenta, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo está el SP500, que ha tenido, ha tenido esa caída, parte inferior, y bueno, ahora lo Es que si no me, me, me, me, me lío. Venga, comenzamos. <música> a la campanita pues eso sin falta ya ahora mismo en este mismo instante puedes hacer ¡cling! y suscribirte porque insisto es gratis <ríe> bueno ese eh, p500 decíamos por la mañana que se nos había venido a hacer pulva justo a la línea de tendencia en confluencia con la parte inferior de esta zona de resistencia y de momento pum sale disparado y seguimos al alza la siguiente vela primero la primera verde ha cubierto toda la zona de resistencia la siguiente se viene a intentar atacar la parte superior de la resistencia y a ver si la rompe la zona de 3900 acaba de empezar o sea que tampoco le podemos pedir para salir nos quedan todavía cuatro horas para cerrar así que bien eh, vamos a ver si genera divergencia bajista porque aquí todavía no la estamos viendo si vamos a una hora, ¿vale? Tampoco. Aquí, de momento, divergencia bajista no tenemos. Pero, oh, pero, en Bitcoin, God's Haven en Bitcoin. Pues de momento, teníamos una divergencia interesante en una hora y se ha acentuado. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ¿Vale? En principio teníamos una muy pequeñita, de aquí a aquí, ¿vale? Una muy chiquinina prácticamente bueno esto tenía un buen ángulo vale pero esto tenía poco ángulo ahora qué pasa pues que el ángulo ha cambiado un poquito este se ha quedado un poco horizontal todavía vale vamos a esperar pero está cambiando tiene pinta de que de momento este es brutal antes era al revés no este era brutal y este bueno pues lo teníamos entre estos dos puntos ¿Qué hizo? Romperlo, lo que pasa muchas veces, ¿no? Rompo la divergencia y, y genero otra. Y está generando otra, que es ni más ni menos que esta que tenemos aquí. ¿Vale? Pam, para, pam, pam. Ahora, Tachan, ¿qué pasará en cuanto se angule un poquito más esta? Bueno. ¿Pero qué ha pasado en este transcurso de tiempo? Algo más importante. Vamos a quitar estas dos líneas para que no nos fastidien. Líneas que no rayas, que os veo. Capullos. Bueno, pues que aquí ha empezado a generar divergencia bajista en cuatro horas que no la teníamos y era la que estábamos buscando. ¿Por qué es más importante? Primero, ya en cuatro horas se nos ha venido al pico. Tenemos, pum, por un lado, divergencia bajista aquí. Por otro lado, divergencia bajista en el precio, aunque hay una pequeña ruptura. Y por otro lado, angulación al alza en 4 horas esta es más importante que la de 4 horas evidentemente la de el, el volumen de momento vamos a dejarla porque bueno pues aquí la rompió y es probable que tal y como estamos a una hora 44 del cierre la siguiente vela tenga más volumen con lo cual no nos vale pero sí que genere un ángulo y lo está generando poco a poco cada vez más mayor a cuerpos vale aquí la divergencia, a no ser que sea oculta, ¿vale? Nos vamos al cuerpo de las velas. ¿Por qué? Porque el RSI lo que nos muestra en la gráfica es el cierre, con lo cual, si vamos a cierres, vamos a cierres. Esto, si vamos a roles, vamos a roles. Y si vamos a setas, vamos a setas. Pues igual, hay que tenerlo eh, muy en cuenta, ¿vale? Máximos ascendentes, máximos descendentes. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué pasa con los mínimos. A ver si empezamos a tener mínimos descendentes y mínimos ascendentes, con lo cual nos indicaría una potencia eh, importante. Bien, eh, lo digo para que vayamos preparando la vaselina por si acaso, vale. Estamos en punto, un toque, dos toques a la parte superior de la de la de la RSI. Eh, también tenemos una divergencia que el ángulo es un poquito más grande en nuestro alert. Este indicador el alert que es muy importante, eh, mientras no baje de la línea de puntos rojos. ¿Vale? Mientras esto no baje aquí de la línea de puntos rojos, podemos seguir creciendo, incluso aunque tenga una caída y luego una recuperación, podemos seguir subiendo poco a poco ¿vale? Esto es así eh, Este le tenéis completamente gratis en el, en el canal Si entráis dentro del canal y buscáis indicador gratis, os va a salir Si no, os sale por aquí arriba que seguramente pues os saldrá alguno que ponga indicador, no sé qué, ah, pues ahí está Bien eh, Entonces, tener muy en cuenta esas divergencias porque pueden pasar factura. De momento estamos en una zona muy, muy bonita. A ver si pasamos los 17 Kini para poder intentar atacar la zona de 18, que es donde tenemos el siguiente punto pivote interesante. Está un poquito desgasta la cosa, pero ¿qué pasa? Que en diario, en diario hemos pasado primero. ¿Veis lo que está pasando? Hemos pasado esta zona de máximo relativo anterior en el 6 La hemos pasado. Con lo cual, bueno, pues vamos a viajar al siguiente punto. Interesante, está en la zona de 59,5, aproximadamente, 60 puntos RSI. Pues bueno, si después hacemos un pullback para volver a subir, pues estaría bastante bien, porque si no vamos desgastándolo muy rápido, nos lo comemos muy rápido, y al final lo que hacemos es meternos un ostión sin haber conseguido llegar a este cierre de aquí en 17.000... ¿Cuánto estamos? Este cierre, cierre de aquí, 17.820... 17.800, ¿vale? Un poquito más arriba. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal terminamos. El volumen importante, ¿vale? En semanal, intentar también eh, cerrar por la encima de esta zona verde que teníamos. Importante que estamos haciendo la vela y que estamos haciendo una vela verde por encima de esta vela, de ese cierre, de este cierre y de este cierre. Pero vamos a encender nuestro querido All in One que nos marca, más lo que decíamos, ¿veis? Como nuestra línea de medias de color rojo ha pasado a color verde, está haciendo la cuna para intentar ir al alza. Primera eh, resistencia importante y dinámica. Importante y dinámica. La estática ya la sabemos, lo hemos hablado antes. 18, ¿vale? En la zona de 18.000. Porque si no vamos a diario, tenemos este máximo de aquí, 18.000. Eh, más o menos 18.000 y pico. Bueno, se cerró aquí en 18.400 que sería lo suyo. Pero bueno, vamos a dejarlo de momento, vamos a hacernos en 18.000. Eh, semanal. Se va a juntar esa zona de 18.000 aproximadamente con la EMA 20 en semanal. Esto es crucial. Intentar y, y, si es posible, pasarla, sería perfecto para empezar a pensar en más cosas. ¿Por qué os digo esto? Porque aquí tenemos confluencia. Primero, este máximo, la zona de 18.400, zona de 18, que es donde nos vamos a juntar con la EMA 20, ¿vale? Esta esta línea naranjita, nuestra línea nitro, que también ahí mira ahí empieza a ponerse horizontal, eso es muy bueno, pero fijaros que tenemos esta línea de tendencia, con un toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí, otro máximo aquí, otro máximo aquí, otro máximo aquí. Si consiguiéramos tocarla y pasarla y dar por fin, por fin, un primer toque a lo que es la línea de tendencia principal que viene desde el punto inicial de noviembre del 21, siguiente toque, en marzo del 22 y conseguir dar ya en el año 23 manda webs un toque a esa línea sería un puntazo nos llevaría a la zona de 21.000 aproximadamente, este punto pivote importante semanal que tenemos aquí zona de 21.980 aproximadamente eh, y a, a partir de ahí podríamos empezar a pensar en cosas si eso no se produce no podemos pensar en nada vale, hay que ser realistas de la real y del bilo también de todo hay que ser, Aquí hay que ser de los buenos y los buenos son todos como se lo ocurran, eh? fijaros como tenemos nuestro querido R6 semanal, toque, toque, toque toque, toque, ruptura apoyo y seguimos lateralizando esto es lo que nos mata el no ir más arriba en diario, evidentemente para, para, pa, pa, pa. Ya tuvimos, es la línea naranja, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, pasamos y nos apoyamos, lo perdimos, hemos una y acabamos de romper. Bien, eso es lo que buscamos, ruptura, pero una ruptura clara, pero nos, y nos tenemos que ir a, a una zona un poquito más arribita. Nos tenemos que ir a intentar tocar la zona de 70 para poder hacer algo, si no, nos podemos olvidar, ¿vale? Bueno, vamos a parar el árbol de Navidad, Takata, que nos dice muchas cosas, pero... Eh, si no, tenemos demasiado, demasiado borrones. <risa> bien, dicho esto, eh, lo dicho, vale cuatro horas está desgastándose bastante. Vemos que empieza a generar ya una divergencia con RSI interesante. Vigilar muy bien el volumen, vale porque aquí ha ido decayendo. Ha habido una vela muy buena. Esta vela creo que también va a ser bastante buena de volumen, aunque decaerá de esta anterior. Vamos a ver cómo... Cómo desarrolla y qué nos dice mañana con el tema de IPCs y eh, la tirada de resultados empresariales que empiezan el viernes. A mí no me mola cuando empiezan los, que empiecen los viernes porque, claro, te, dejan un, te pueden dejar un, un fin de semana chungo. Pero, ¿qué pasa? Que son los bancos y los bancos con la subida de tipos de interés ganan dinerito. Entonces nos dejan un buen sabor de boca para quizás el lunes o el martes cuando sigan dando resultados nos corten la lengua y nos, las papilas gustativas y todo y ya se nos quiten las ganas. Pero bueno, ya veremos a ver cómo reacciona la cosa. En fin, Bitcoin está bien, está haciendo bastante bien, aunque ya ya digo, tenemos esas primeras divergencias negativas, Ethereum tres cuartas de lo mismo, un poquitito más flojo, lo veo. Un poquito más flojo, debería haber empujado un poquito más. El total market verde, que te quiero verde, no es un gran porcentaje en diarios, no llega al 1%, pero bueno, está bastante bien. Y la dominancia de Bitcoin, como decíamos esta mañana, haciendo, bueno, lo que tiene que hacer. Una zona en, en esa confluencia con la, entre la línea de tendencia y la línea horizontal que tenemos marcada, donde parar. A ver si va a ir arriba otra vez, hacer dobles techos, eh, si va a seguir cayendo y lo va a perder, igual que hizo en esta otra ocasión, vale que tonteó un poquito aquí con la línea de tendencia y al final se vino abajo, pues si tonteó un poquito y se nos viene abajo, pues sería muy bueno para las altcoins. Al Por otro lado, el dólar index ha parado, ha frenado, eh. teníamos una vela un poquitito más roja, no mucho más, era un poquito más roja esta mañana, bueno, pues ahí intenta servir intenta rebotar y recuperar la zona que acaba de perder, la reclama pero yo no creo que pueda hacer mucho, ¿vale? mientras eh, no haya más noticias de subidas de tipos reales con decisión tomada eh, no creo que vaya a tener mucha guerra, necesita también por otra parte aflojar un poco la tensión del dólar, porque si no tampoco les viene muy bien para sus exportaciones cuidado, ¿eh? eh aunque el resto del mundo se mueva en dólares, eh, no es muy bueno que la moneda principal esté tan, tan tensa por otra parte, Cílica y compañía bueno, ay, oh, perdón Alcoins en general están bastante bien. Vamos a quitarlo aquí, que nos lo han quitado de, de Binance. Aunque bueno, yo, yo lo tengo en Binance por costumbre, pero bueno, ya iremos cambiando. En el lado positivo, pues sigue Fed. Eh, hombre, hot, por aquí, 8,93. Oye, bastante bien, ¿no? Tiene una buena arrancada hasta la media de 100, igual que todas, ¿vale? La U que decíamos, viene a, vienen a cerrarla y después seguramente irán a por la media de 200 o incluso el punto de pivote siguiente que tienen, todas bastante bien marcado. Eh, Gala Games, pues ya ha cumplido otros 654, está cerrando, va a cerrar por encima de la media de 200, cosa que es súper potente, ¿veis cómo cerró la U? Después de la U y la media de 100, se nos fue la de 200, que ha coincidido con el punto de pivote, bueno, pues está por encima de la media de 200. Esto es muy, muy potente, muy potente. Los Presearch, dinero gratis a 4 centavos con 32. Otro 6,42 arriba. Muy, muy bien. Shiba, otro 5 y pico arriba. Fantástico y Chili también. Eh, o sea que, bueno, está siendo un día bastante, bastante bueno para las Alpins. Enhorabuena a los premiados. Y cuidado, ¿vale? Tener mucho cuidadito porque vemos que muchas están ya en, en un punto... ojo. Oh, oh. Uh, uh, uh. las bien, ¿vale? Que nos, pille, que nos pille el toro, que luego nos comemos las uñas y decimos que, Ay, madre mía, la que me ha pillado. Bien, dicho esto, perfecto. Eh, los movimientos que está haciendo Bitcoin siguen siendo eh, buenos, muy buenos. Esta vez, cuando ha caído, no ha llegado a apoyarse un poquito más abajo, que, hubiera, que creo que hubiera sido bastante mejor. De momento tenemos dos puntos de máxima, pero fijaros dónde está el RSI, ¿vale? Eh, con lo cual... Muy atentos a un posible doble techo y que pudiera, como poco, volver a bajar a los 1772 o venirse a apoyar a los 17. ¿vale? Eh, podría ser perfectamente, perfectísimamente. Vamos a ver la fuerza que nos imprime mañana los datos y si le gusta al mercado, tonta chicha. Bueno, serían muy buenas noticias. En fin, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un poquitito de liquidez para las oportunidades que han de venir, que van a venir más todavía, y que la paciencia os acompañe, chao, chao